Qué tal de nuevo hoy en este canal en plan de enfoque .es, hablamos de eh, algunos consejos cinco tips para ser mucho más productivos cinco tips para ser más eficaces mi nombre es Juanjo jovengual este es canal plan de enfoque .es, o mayorca podcast.es me apasiona el marketing y os cuento de todo lo que yo he podido sacar a lo largo del tiempo de leer mucho pues cinco los cinco primeros me ha costado elegir esos cinco pero bueno hay que ser breve lo bueno ir si breve. dos veces bueno los cinco primeros tips que realmente generan un cambio a la hora de ser muchísimo más productivo lo cierto lo que vais a ver aquí ahora luego hay que aplicarlo pero si lo aplicáis seréis más productivos y mucho más eficaces eh, ante todo la primera máxima japonesa no midas el tiempo en minutos mídelo en acciones. Vamos con el primer tip. Ya sabéis que eh, lo principal en todo es tener un objetivo claro, como el gato de Cheshire en Alicia, en el País de las Maravillas, que ante la pregunta de qué camino debo tomar en una bifurcación, el gato le dice, pues, ¿a dónde vas? ¿A cualquier sitio? Pues entonces coge cualquier camino. Lo principal es tener objetivos y el primer tip... Os voy a dar para ser más productivos y eficaces es primero ir de un gran objetivo trocearlo y luego ir a por las tareas o sea objetivo general y objetivo concreto de cada tarea para hacer ese objetivo general tenerlo muy claro que el primer tip es tener un buen objetivo o varios de ellos y luego diseminarlo en, eh, en pequeñas tareas o pequeños objetivos que hagan cumplir el objetivo mayor Vivimos en un mundo multitask, multitarea, y realmente está afectándonos al cerebro. Yo cada vez eh, veo que cuesta más leer incluso libros gordos. pero bueno, lo cierto es que eh, hay algunos marketers que incluso se, se felicitan de no leer. Eh, el mundo ha cambiado mucho y recordar que no hay más analfabeto que, que siendo y sabiendo leer no lee lo cierto es que eh, eso solamente es un ejemplo nos cuesta mucho concentrarnos en algo concreto porque este es un gran enemigo de nuestro tiempo de nuestro ladrón de tiempo este es el ladrón de tiempo principal bueno pues ciertamente el tema es que tengamos que saber eh, qué es lo que nos roba el tiempo y centrarnos el segundo gran consejo que yo daría es tener muy claro que eh, no hay que ser multitask que esto nos obliga a ser multitask no abrir nuevas ventanas de windows no empezar a abrir cosas que no se acaben y centrarnos enfocar por eso esto se llama plan de enfoque plan de enfoque es, por cierto y esa es la manera de ser productivo y efectivo simplemente enfocándonos en lo que decía en el tip número uno en los objetivos que van a hacer cumplir y que van a conseguir que lleguemos a acuerdo en esos objetivos, enfocarnos y hacer una cosa a la vez, centrarnos en ello. Si es verdad que el móvil es ese gran enemigo, lo que hay que hacer es usarlo, igual que el mail, usarlo precisamente en, en momentos adecuados. Una de las cosas que a mí me ha funcionado más es el no estar pendiente de los mails, nada más levantarme a las 7 o cuando me voy a dormir, etcétera, etcétera los mails y los mensajes los consulto, pues a partir de las 11 las 12 ¿Por qué porque si empezamos a consultar mails en este mundo tan frenopático que vivimos lo que nos va a suceder es que vamos a ir detrás de esos mails whatsapps o lo que sea no vamos a llevar nuestra propia agenda nuestro nuestro principal eh, consejo mis principal consejo para ser efectivos y productivos es precisamente Dejar de lado, consultar los mails y los whatsapp a unas horas determinadas. No siempre y permanentemente. El cuarto consejo tiene que ver con nuestra agenda. Antaño de papel, los hay que todavía la llevan, pero en el móvil podemos llevar nuestra propia agenda. Lo cierto es que nosotros tenemos que decidir qué es lo prioritario y qué es lo secundario o lo que es obvio, que se puede obviar en nuestra tarea diaria para conseguir el objetivo. Una vez eh, dicho esto, nosotros debemos que organizar nuestra agenda y nosotros tenemos que manejar nuestra agenda. No debemos de dejar que otros la manejen, porque para otros algo es urgente, pero para nuestros objetivos eso no es urgente. ¿Eso qué es al final? Nosotros tenemos que ir a golpe de nuestra agenda, priorizar lo que nosotros hemos agendado como importante. Y ya sabéis que la economía es la gestión de los recursos escasos y el tiempo, es un recurso escaso y lo define tu agenda. El quinto tip se refiere a que cada 60, 90 minutos, o sea, cada hora, hora y media, para ser productivos, tenemos que descansar, tenemos que desconectar. porque Tiene una razón realmente en física y es que en nuestro cerebro genera glucosa y en un momento dado, pues eh, necesitas, a cabo de 60, 90 minutos, el desconectar para volver a estar al 100% efectivo y ser productivo que de eso se trata pues un descansito 10 minutos una desconexión un café cada 60 cada hora hora y media es bueno para seguir siendo productivo bueno solamente falta que esos 5 consejos para tener ser más eficaz que es al final hacer lo que realmente es más productivo en el mínimo espacio de tiempo pues os sirvan y solo falta que lo no piquéis Voy a seguir hablando de productividad y de marketing en este canal en plandeenfoque.es o en mallorcapodcast.es, Los dos canales donde podéis encontrar. Un saludo de Juanjo Jovengual, poned me gusta, hacer algún comentario, preguntar lo que queráis y seguir en el canal. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.